Señores, y continuando con más información, el video de la famosa canción Pejara pues, de J Balbi. Y miedo? Itokicha. no, tú sabes, no viene llena del Espíritu de Dios. Y fue eliminada del canal de YouTube del colombiano. Luego de que la vicepresidenta de Colombia, Marta Luisa Ram Lucía Ramírez, criticara y enviara una carta por considerar la canción perra de Yale Balvin y la dominicana toquicha como machista, racista y misógina. Toda apunta a que el video oficial de la canción fue eliminado del canal de YouTube del artista. Hasta el momento se desconoce si el audiovisual que fue grabado en República Dominicana fue ocultado de manera temporal o eliminado definitivamente de la red. Hasta el momento Jay Balvin no se ha pronunciado sobre la eliminación de Perra. Sin embargo, muchos aseguran que fue el mismo colombiano quien decidió quitarlo de YouTube por las críticas que ha recibido. Ya el video yo busqué y solamente está el audio de la canción, el video musical. Ya no está, todavía J Balvin en sus redes ni tampoco Tokicha han dicho, han desmentido, comentado lo que ha sucedido Solamente en el canal de YouTube aparece el audio de la canción Muchos dicen obviamente que seguramente lo hizo pues por las críticas que dijo la vicepresidenta Otros dicen por las críticas que le llegaron a J Balvin desde que salió el video Incluso cuando había salido el audio de la canción también lo hubieron criticando por colaborar con ella otros dicen que porque su canción no tuvo tanta fama como la de ella y Rosalía. Pero hasta ahora, ambos artistas no han dicho absolutamente nada sobre lo, por la razón por la que J Balvin bajó el video de su canal de YouTube. Bobo, Bobo. Señores, yo mismo no he escuchado esa canción. Yo no he escuchado esa canción. Ya lo, lo tumbaron antes de verlo. ¿eh? Yo quería no. verlo también. No sé si sí, te lo que dice, porque como que no tuvo ese auge que se esperaba. No, no tuvo como ese boom. Más má estuvo la de Rosalía y Pero ella. Es, exactamente, por eso la gente comentaba que seguramente fue por eso. Porque la de Rosalía Toquicha en todos los lados, o sea, eran todas las mujeres, ese del himno de las mujeres en estos meses, en estos dos meses, esa canción y la de Jill Balvin. No, dicen que estará por competencia, por las críticas de la vicepresidenta o porque quiso quitarlo. No se está. Es que debió debió llevar a Toquicha al terreno de él. No él al terreno de Toquicha, porque es un tipo con un, un nivel demasiado grande mundial. entienden? Entonces vino y como se dejó... Involucrar. Sí, pero él quizá se buscar colores nuevos. No podemos juzgar mucho a J Balvin. Si él anda atrás de colores nuevos y de algo nuevo, y tú sabes que Toquicha es algo nuevo. Sí, pero que esto que es, es explícito, lo de ella es... Es explícito, pero a esa lo, gente lo le gustan. Sí, pero que eso dicho... Miraba lo, a Bonnie se puso loco con ella cuando la vio. Sí, pero a no ha grabado un dicho con ella. Pero lo va a grabar. Tú, ves, <risa> Tú, ves, Ellos pueden salir para, ¿Lo el, para va la grabar? rita, pero, pero como esta canción y el título también. <risa> porque con el título... Tú, ves, si tuviera otro título, esa, eh, eh, esa ese tema y diga su dicho, pues la gente va a estar equivocadamente. Porque en YouTube... Eh, eh, usted, eso es como una cronología. Usted pone un título heavy y la, y la gente va y una vez pa aunque, aunque el contenido sea porquería, pero si usted puso un título duro, tú ves, ya eso. No, otra yo cosa. puse en ese título porque en el video musical estaban toditos vestidos de animales. Todos también. Tú lo viste, tú lo viste. Sí. Ella, obviamente, del de, de perro en femenino, que no me gusta esa palabra, pero está tan fea. Y eh, él no, él estaba vestido de la escuela, que eso sí lo vimos, con el uniforme de la escuela. Pero todos estaban vestidos de animales y era como, a ver, mi sobrinito de una, una muñequito, se llama la granja no era como una granja. Eran todos vestidos de animales. Yo insisto en que esta eliminación del video de J. Barry. Eh, vino por ese chisme de la vicepresidenta de Colombia, que es hipócrita, porque cuando ella salió a criticar las canciones con jay barbie con Bad y con Mike Tower, que son canciones que son canciones fuertes. Entonces, ah, pero aquí salió porque con Toquilla, la canción tiene su polémica y todo. entonces ahí salió ella a acabar J. Babin. Entonces Sí, porque ah. me que la canción es racista y machista, pero cuántas no hay, igualita. Hay muchísimas. Sí, hay muchísimas que ella se enfocó, yo la vi, yo vi cuando ella estaba hablando. Ella se enfocó en que uh, las en esa canción, La Mujer es un Objeto, como dice el título y eso. Y yo Pero hay muchísimas canciones de muchísimos artistas, tanto de aquí, boricua, colombianos de todos, donde también lo hacen. Muchísimas. Como dice, como dice, Dique, eh, la, la, la jerga dominicana, ya se me fue la palabra. O sea que esa, esa señora ha visto que ha salido más canciones con otra gente diciendo dicho y cosas y no ha dicho nada se no, reguindó yo creo que eso tiene que no, ser que algo que político eso tiene que ser algo poli eso es un sí, problema porque político y en la, en la sí, eso, eso. Eh, todo eso tiene que ver política eso todo eso está política es? sí. política ¿no? si sí, eso todo eso tiene que ver con política yo creo que le están haciendo ese daño a jay Balvin por esa protesta que él hizo verdad entonces okay. ahora le están le están poniendo todo en su contra y yo creo que ese problema tiene que ser algo político porque hay mucha música con muchas palabras cenas y fuerte, tanto la música americana, señores, pero no quieran ustedes traducir la música de Khalifa. Que <risa> Ay, Khalifa. Se, se van allá al infierno si se ponen a cantar eso. Ya <risa> lo saben. Porque sabe, es así es fuerte. Y la de Taiga, ¿ustedes conocen a Taiga? Sí, sí, sí. No, no, ay, no. Eso hablan de Diablo. No quieran ustedes traducir eso, entonces. ¿Eh? Y un Taiga, un thai uno, que es Linax, que ahora dice que, que, que estaba embarazado. Sí. Y ahora dice que está, y que anda con una Biblia satánica. Y entonces, y, entonces y, que y, queremos y, crucificar a y, y, por y, y el Dominicana. Dominicano. La, en Latinoamérica hay problema. Y en tiene, Latinoamérica y problema. La mirada, y no tanto... Es. <risa> no, ese no es... Y diamante no otro sé. loco también. Ay, Dios mío. O sea, yo le pregunto, o sea, ¿por qué J Balvin debería... Debió, debió O sea, ¿por qué J Balvin eliminó el video? Fuera de la... De, de no, eso, no, política, no fuera política, de ¿no? eso, ¿por qué El, lo, lo habría borrado? Fuera de la presión política. ¿Por qué? No, es que si no hay porque ¿por qué, la presión política? No hay otra. Pero problema. no fue que se lo tumbaron. Su razón? No, no, él, no es que él que lo borró. Lo, lo, lo borró. Él tendrá sus razones. No, yo creo que fue por eso, presión política.